Régimen de reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (REIva). Registro de beneficiarios (REIva). Para realizar su registro como beneficiario (REIva), comencemos ingresando al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales (www.impuestos.go.bo) y accedamos a la oficina virtual. En la siguiente pantalla observaremos la columna del servicio ciudadano. Al final de la lista seleccionamos la opción Registro de beneficiarios (REIva). A continuación, en la ventana Registro Beneficiario, seleccionaremos el tipo de registro. Dependiente, cuando usted trabaje en relación de dependencia en alguna empresa pública o privada. Jubilado, cuando usted haya cumplido sus años de servicio. O Independiente, cuando usted trabaja por cuenta propia. Para nuestro ejemplo, será una persona natural independiente. Completamos el registro con el número de carnet de identidad y el código de seguridad CAPTCHA e iniciamos el registro. A continuación, el sistema nos solicitará consignar los ingresos de los últimos tres meses como persona natural independiente. Para nuestro ejemplo, serán 5.430 bolivianos. Recuerde ingresar los decimales. También debe seleccionar los periodos y la gestión que corresponde a cada mes. Pulsamos en el botón Siguiente e inmediatamente ingresamos a la pantalla de documento de identificación. Selecciona el tipo de documento. Para nuestro ejemplo será cédula de identidad y el sistema recuperará automáticamente sus datos de ingreso. Finalmente seleccionamos el lugar de expedición. Pulsamos en el botón siguiente para registrar los datos del beneficiario. Primer apellido. Segundo apellido. Nombres. Apellido de casada si su carnet de identidad contiene este dato. Continuamos seleccionando el género, el estado civil, tal como se encuentra en nuestro carnet de identidad. Consignamos de la fecha de nacimiento y su correo electrónico. Es importante que este dato sea correctamente llenado, ya que el mismo interactuará con los servicios del CIGEP. Pulsamos en la opción siguiente para continuar con el registro de los datos de la dirección. Seleccionamos la ciudad o el departamento, el municipio. Consignamos la dirección, el número de teléfono si cuenta con este servicio, caso contrario dejamos la casilla vacía y el número de celular. A continuación, pulsamos el botón Guardar para que nuestros datos queden registrados. Y hacemos clic en el botón Siguiente para consignar los datos de la cuenta bancaria. Seleccionamos la entidad financiera. Consignamos el número de cuenta, el distrito de la cuenta, el tipo de cuenta, caja de ahorro o cuenta corriente. A continuación, el sistema nos consultará si queremos que el reintegro sea de forma automática o no. La opción Sí nos habilitará el reintegro automático a la cuenta inscrita. La opción No nos solicitará de manera previa el registro de las facturas de compras hasta el día 5 del mes siguiente al periodo de reintegro. Para nuestro ejemplo, elegiremos la opción Sí. Pulsamos la opción Guardar y Siguiente para crear el usuario SIAD. Registramos el nombre del usuario, que debe ser único. Considere que el sistema admite el uso de mayúsculas, minúsculas, numerales y caracteres especiales. A continuación, creamos la contraseña con un mínimo de 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Repetimos la contraseña y pulsamos en el botón Finalizar declaración. De esta forma hemos concluido exitosamente el llenado del formulario 203 Beneficiario RE IVA. Este documento está habilitado para ser impreso y guardado de forma digital. El sistema validará la cuenta bancaria en el periodo de 48 horas. Posteriormente, usted debe verificar esta validación ingresando al portal web www.impuestos.go.bo Oficina Virtual. En la columna de Servicio Contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de Administración Tributaria CIAD y elija la opción Sistema de Facturación en Línea, Mis Facturas, Envío de Información. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203 y haga clic en Iniciar sesión y acceda al botón Beneficiarios y Verificación Cuenta Bancaria. Es así que hemos realizado exitosamente el registro del beneficiario REIVA. Recuerde que la actualización de este documento deberá efectuarse en el periodo de diciembre de cada gestión. Beneficiarios REIVA. Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a salir adelante.